Una guerra sin sentido El alma contra el Cora El Cora contra el alma La mente explota Sentimientos invertidos Que no consigo afrontar su sentido Una ansiedad que me revienta por dentro Por no saber afrontar quizás lo que siento Corazón y mente La eterna batalla batalla Con el corazón esparcido, trazo un hilo, hilando los trozos, para que todo cobre sentido Afrontar el daño corrosivo, del tabú clandestino, tratando de hacer las paces conmigo Con tal de acariciar tus cabellos y abrazarme contigo